Dentro de todas las perspectivas que podamos tomar sobre nuestra realidad y el propósito por el cual estamos aquí en la Tierra, las acciones que podamos llevar a cabo para colaborar con la transformación de este planeta y nuestra sociedad, nosotros elegimos una filosofía ancestral que eh, personalmente llamo como Ater Tumti. Ater Tumti proviene de las palabras Ater y Tum que significan el cielo en la Tierra, en una lengua ancestral. Cada una de estas palabras se hace referencia a traer lo intangible a lo tangible, del ater al tún, y hacer que todo aquello que es inconsciente se vuelva consciente. Este plan, esta filosofía, se basaba en que podamos generar mecanismos sociales que permitan hacer que el universo se haga visible y se haga práctico en nuestra vida diaria como humanidad, como sociedad. Por eso... El propósito de este plan es poder hacernos conscientes de que somos más que lo que vemos, que somos más eh, de, lo que, de lo que podemos percibir y que todo eso que existe en el universo está ahí disponible como una herramienta para activar nuestro potencial. Por eso Atatunki hace referencia a dos letras específicas que son la letra Tet y la letra Ta, que eh, hacen referencia a la primera al cielo y la segunda a la Tierra. Unidas forman un, una especie de infinito que se relaciona a la conexión entre el cielo y la Tierra en el pasado, presente y futuro. Todo en un mismo circuito. Esta, esta planificación del, de, de la realidad universal y del, y del plan de cómo traer todo lo intangible a lo tangible era comunicado en la antigüedad por un grupo de personas que se hacían llamar los Arsayan. Los Arsayan se referían a los comunicadores o a aquellos que hablaban y traían el mensaje de ese plan aquí a la tierra. Arsayan significa aquellos que hablan al mundo. Y eran un grupo de sacerdotes o un grupo de personas en la, en la antigüedad que eh, tenían el objetivo de traer la frecuencia en forma de energía, es decir, en palabra, para hacerlo materia, para transformarlo en realidad. Por esto, eh, la clave fundamental del Arsayan es entregar un mensaje de conciencia. Para esto nosotros hicimos una fundación que se llama Arsayan, en honor a estas personas que traían ese mensaje de conciencia para poder plasmar el Atatunti, que es este plan de traer lo, lo intangible a lo tangible. Este mensaje de conciencia tiene que ver con reconocer quiénes somos y por qué estamos aquí. Por eso el proyecto que unifica todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho se llama Yo Soy. Yo Soy es el símbolo que representa el propósito por el cual estamos aquí, que todos somos uno y hacia dónde vamos como unidad. Para esto hicimos y vamos a hacer diferentes etapas. La primera etapa del Yo Soy fue Harwitun. Arbutum significa el camino del norte al sur, un camino que se realizó hace más de 10.000 años para conectar todos los templos del mundo donde se consideraba, eran portales entre el cielo y la tierra o eran símbolos donde uno podía encontrarse consigo mismo. Conectar estos puntos es conectar la red planetaria, conectar la conciencia del planeta. Una vez que se conecta esta red del planeta, realizamos el camino de roma amor, roma amor representando a Roma como todo el sistema o estructura social que hoy tenemos en nuestro planeta y que nos ha llevado a una desconexión social con nuestro, en relación a nuestro propósito y amor como su reflejo, como en la misma palabra descubriendo la herramienta para poder transformarnos a nosotros mismos y girar una llave que abra la puerta hacia un nuevo tiempo transformando los sistemas rígidos en sistemas fluidos. Y posteriormente el camino de la Cruz Atlante. La Cruz Atlante hace referencia a un camino a través de los 12 nodos planetarios, que son las cuatro cruces que eh, representan las 12 perspectivas del planeta Tierra y 12 rostros que la Atlántida como primera civilización que realizó este Atatunti, traer este cielo a la Tierra, eh, ha conectado alrededor del mundo y ha dejado sus mensajes y su conciencia en la red magnética planetaria que conectamos a través del estos tres pasos del camino todos se hacen con el objetivo de generar el desarrollo del ser en acción mover nuestra frecuencia, nuestra energía y nuestra materia como uno para poder traer todos estos conceptos abstractos en realidades físicas que nos puedan servir a nosotros como espíritus en experimentar esta realidad y esta realidad se resume en el Proyecto Isiblis nuestro objetivo es poder desarrollarnos a nosotros mismos como seres para poder generar un sistema social basado en una eh, en un sistema perfecto que es evolutivo el mejor sistema jamás creado por el universo y funcional es la biología evolutiva por eso proponemos una nueva sociedad basada en la biología evolutiva guiada desde el poder del ser que, en palabras de Grecia, sería ontocracia. La ontocracia es el sistema que nos permite guiarnos a nosotros mismos desde el interior, evolutivamente, para construir un nuevo mundo. El proyecto Isidris, entonces, busca la trascendencia evolutiva para poder otra vez conectar la Tierra con el cielo. Es decir, que toda la realidad que nos rodea tenga una coherencia, un propósito, y nos pueda volver a llevar desde toda esta experiencia que hemos vivido, a volver a ser nosotros, unidad. Por eso el camino que, que realizamos para cumplir el Apertunti, el traer el cielo a la tierra, es reconocernos a nosotros mismos como parte del cielo y parte de la tierra, ser comunicadores y creadores activos hacia este camino de trascendencia evolutiva y para esto tenemos que reconocernos a nosotros mismos como propio potencial del universo para lograrlo. Por eso nuestro, nuestra frase primordial es sembrando una nueva humanidad, considerándonos a nosotros mismos como las semillas capaces de hacer germinar el potencial de un gran bosque de conciencia alrededor del mundo. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org Gracias por ser parte de la red.